...desde mi punto de vista... Eh, ...culturista... ...peso pesado, open... Eh, ...yo siempre tengo muy claro... ...el enfoque de, de mis preparaciones... ...¿vale?... ...tanto la fase de volumen, de ganancia... ...la fase de definición... Eh, ...bueno, eh, un poquito... ...prioridades y tal... ...lo tenía muy claro el enfoque... ...¿vale?... Eh, ...cuéntame un poquito... ...y aparte tú que has vivido tanta experiencia... ...con tantos entrenadores diferentes... ...que cada uno tendrá un sistema diferente cómo es el enfoque para tu categoría de todo el año para una preparación y más a nivel profesional dista mucho de lo que es sería una bueno claro yo te hablo desde mi caso vale dista mucho de lo que sería un, un, un, una preparación de una categoría de culturismo yo creo, mira, yo lo único que considero al final es que un Classic physique y un Men's physique si pierden la cintura, si pierden um, el control abdominal, están muertos. ¿vale? O sea, al final un Men's physique con cintura ancha puede hacer virguerías, puede ganar mucha amplitud en el tema de hombros, espalda y, y pectoral, pero si tienes una cintura ancha ya, ya tienes un hándicap muy importante. En cambio en el culturismo al final estamos hablando de masividad. Si consigues tener un físico masivo con unas piernas muy, muy bestias, una espalda que, que marque la diferencia, al final tú puedes tener muy buenos resultados y puedes ganar, ¿vale? Entonces, a muchísima gente me achaca, sobre todo, el tiempo de volumen, ¿vale? En el sentido de decir, tío, podrías estar dos años parado y, y entonces definir y entonces ganarías ese tamaño que te falta. Pero es que al final no, no, no es un deporte. Los jóvenes creen que esto es muy rápido, que todos son Joan Pradesh, que se pueden poner muy grandes, después definir y se quedarán jodidamente espectaculares. Pero hay una cosa que se llama genética. Y yo soy una persona que vive 100% de mi cintura. He llegado a profesional porque tengo una cintura muy pequeña. Nunca he sido el más masivo. Sí que he estado con una condición muy buena, pero la condición no es genética. La condición es que como pescado todo el año. ¿Vale? O sea, yo no hago cheat meals. Yo no... Eso, eso, o sea... eso quería perdona, eso quería yo decir antes cuando ha dicho Sergio, dice, bueno, la, la condición también es genética. Yo creo que la condición sobre todo es hambre. ¿Sabes? ¿A mí, <risa> a mí es la... A mi persona que, que vea mi Instagram no verá ni, ni una copita en verano, ni verá, no, verá mi, mi puta cinta todo el año, que es la pregunta que más me hacen en Instagram, ¿dónde te has comprado la cinta? Y verán que como pescado todo el año y hago dieta todo el año, básicamente porque yo sé que no soy el mejor, pero sé que hay una cosa que nadie es mejor que yo, es que tengo unas pelotas gigantes, tío, y si tengo que hacer 365 días lo mismo, lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces, yo soy así, soy muy firme en mi objetivo y creo que por eso estoy consiguiendo resultados, a lo mejor no los he conseguido con 20 años pero los voy a conseguir a largo plazo porque mi cintura sigue en el sitio, mi piel sigue siendo fina, ¿sabes? O sea, yo creo que para, un, para mi categoría lo importante es eso, saber analizar muy bien y hacer muy bien las cosas. Por ejemplo, con, con Raúl me mola mucho porque el control es total en el tema nutricional, a la que me tapo ve que hay que tocar, a, a la que hay que bueno, bajo demasiado ya, ¿sabes? Está todo pendiente en que, en que mi cuerpo nunca se vaya o se ralentice. ¿Sabes? Entonces yo creo que es muy importante Un culturista al final tiene que pasar por una gran Etapa, al final sois monstruos, tío Sois algo que estáis luchando contra la genética Nadie está preparado para pesar más de 100 kilos Seco, con unas piernas gigantes Al final tener unas piernas gigantes es soportar Un dolor que no todo el mundo está capacitado Para soportar entrenando, ¿vale? Esas piernas, nadie nace con unas piernas más grandes Que su cuerpo, ¿sabes? Que su cintura Al final es un trabajo que es una una, superar una barrera de dolor y después que estáis intentando conseguir un tamaño que no es normal. Entonces, entonces sí que puedes um, dejar de lado durante un tiempo tu cintura, tu estructura total tu y pensar en la masividad. Pero en cambio un classic y un men's physique a la que se dilata el abdomen o juegan con cosas que no te tienen que jugar y pierden la forma, ya no hay vuelta atrás porque ganar músculo es difícil, pero quemarlo aún lo no es más. ¿Sabes? Entonces yo priorizo en tema classic y en men's physique priorizo que, que la cintura siempre esté en su sitio. Yo creo, yo creo que sí, que sí. Habría que coger una, una, una, una palabra y meterla en una diferencia entre culturismo eh, y MENS, ¿no? Que es en este caso, yo creo que, y ojo, ¿eh? Que, que es un poco. puede haber controversia. Control, es decir, el MENS necesita más control. El culturismo, yo como culturista, cuando hacía un volumen, por mucho que controlase, pero me podía dejar ir. ¿Vale? O sea, no me importaba en un momento dado el abdomen, porque sabía que en el escenario lo iba a controlar, pero me hacía... No, no me importaba pasarme mil calorías por, por encima, ¿no? Pero... Cabrón, si mes, tú pesabas hasta el aire. Sí, eso, eso <risa> Lo sigue pesando, bro. <risa> Qué bueno, cara. <risa> sí, pero a eso es lo que voy. O sea, yo soy una persona que controla todo mucho más, pero a un men's y a un classic el control es mucho más preciso. Puedo decir que el 80% eh, se cortan con la misma tijera, es decir... Dieta moderada en carbohidratos, cardio, entrenamiento, metabolismos comunes, en el que se utiliza una estrategia quizás de mayor a menor y al final la puesta a punto y la carga. Yo, Mauro, desde lo, desde que lo conozco, es, es, un, es un metabolismo totalmente diferente. Es uno de esos metabolismos que yo entiendo perfectamente, y tú lo sabes bien, Sergio, que son metabolismos ultra rápidos. Y es el que, eh, incluso en toda su carrera deportiva, con, con muchos preparadores, la ha, ha ido muy bien, como por ejemplo está nombrando a Fran, pero mmm, no se puede preparar de la misma forma. Mauro está comiendo ahora, que para mí es lo mínimo que Mauro tendría que comer, son exactamente 500 gramos de carbohidratos. vale, Lo mínimo, o sea, neto, o sea él no puede bajar de eso jamás en la vida. A Mauro no se le puede explicar una descarga como a otra persona. Mauro no puede pasar más de dos sesiones de cardio de 20 o 30 minutos cada uno, ¿vale? Es decir, no se le puede, no, no se le puede cortar con la misma tijera que, que a todos, ¿vale? Bueno, y de momento el, el objetivo que teníamos respecto a su metabolismo pues eh, va perfecto y va a llevar una preparación y un método que, por supuesto, es el mío y todo respetable, como que cada preparador tiene el suyo, pero al final está basado en, en la alimentación, es decir, ahora está descargando con esa cantidad volveremos a, car a cargar, volveremos a descargar y a cargar. Y la idea es sacarlo como mínimo, vamos de lo que estoy seguro que va a salir, es que con, con, con la calidad que le caracteriza, porque eso es suyo, esa piel transparente, pero hombre, con el peso que también, le, con su peso real, que son como mínimo 10 kilos más de lo que, de lo que ha pesado en otros campeonatos.